Hola. Sé que ya no es tan necesario hacer esto. Esto ya que existe. Ya que existen un montón de niveles para poder pasarlos con guías. ¿sí? Y el nivel 7 no es Lesseps. Sin embargo, aún existen personas que comienzan en videos como. ¡Ay! ¿Cómo se pasa? El 7 da. Yeah. Así que yo les vengo a traer la solución Antes que nada, suscríbete eh, Si bien es cierto no soy tan activo Pues este video puede ayudarte Y pues bueno Te paso, es recomendable Dije recomendable, ¿no? Pues sí, ya sé nada más que decir Comencemos a ver, voy a bajar un poco el volumen. Listo. Pues... pues así está bien, ¿no? Ahora. Ahora elegimos el nivel 10. Y ojo, tienen que haberse pasado al nivel 6. Si no, no cuentas. Ya presionamos Start. Y pues bueno, hay mucha gente que se puede llegar a confundir. Puesto que... No nos explican. Y ahora sí esperamos a que cargue el juego. Bien, ahora aquí es hay que prender la linterna y bus buscar en el primer pasillo este mi recomendación por tener la, la recomendación de tenerla al interno es dado a que puedes llegar a confundir algunos aspectos entonces algunas bolitas si eso no fue o si hubiera dicho bolas pero en fin no hay nada a retira ahora busca en todos lados. que se te pasa uno, así que ten cuidado. Ah, mira uno verde, uno azul y ojo lo que les voy a decir es que el código no será el mismo que a mí me tocó. Este es totalmente aleatorio. Uno naranja, no confundir con el rojo. También pueden aparecer aquí en esos instantes, pero hay muy poca probabilidad. rojo. Bueno. Y bueno, tenemos dos azules, pero también no gris. Ah, vaya suerte que me tocó. Oh, doble. Y pues bueno, aquí es donde las cosas se complican. Pero lo voy a resumir de primeras cuentas. Ya que hay que ponerlo. Por ejemplo, el 1 es. Tiene prioridad 1. Así que ponemos 1, 1. El ver tiene prioridad de 2. Y como 2 es 1, entonces sería 12. Y el azul tendría de la prioridad 3. Así que lo ponemos pondríamos modo 23 el nada el gris es 4 as que 1 4 o sea 14 y el eh, 7 as y que 1 17 y con eso según yo se podría y si sí, como vieron ahora simplemente hay que irnos también iba a contar un, algo de que de algo sobre un chiste donde se hablaría del código final pero no termina haciéndolo por tonto bien ahora con el código que nos dieron abrimos esto siguen mis pasos vamos por aquí y nos vamos aquí si preguntan qué había en el otro camino no pues déjenme les enseño. Bien, en este pas si yo no tenemos nada. Ni en este tampoco. Así que ya saben a dónde ir, capos. Y bueno, gente, por accidente tomé una fotografía. Ahora nos vamos a aquí, seguimos a aquí. Y pues bueno, ya cuando entremos, cuando encontramos unas escaleras, simplemente sigan mis pas Friends. de otros juegos. Juegos este tiene un bug. Bueno. O algo así como un bug. Y aquí. Y aquí cuando vean una para de color rojo acérquense acérquense se lo más que puedan se lo más que puedan y justo antes eh, y cuando lleguemos aquí aquí las cosas se complican si ven algo que bueno ese es solo un informar de los backrooms backrooms quise decir y en sí es muy difícil hacer eso parece sencillo todo hub pero no créame los que superaron este nivel saben que es una completa tortura cuando encuentren esto cuando encuentren algo que tengo In. Los libros se colocan En diferentes posiciones Eso sí. Buscar Cuando encuentren esto Que diga students Aquí encontraremos los códigos lo que lo hace cancerígeno y... es... es por una razón. Ahora, aquí tengo el código. Y en... en sí, cómo podemos pasar este nivel de la peor manera. Hay que colocar código el código correcto. Como no quiero que ustedes aburran, yo lo hago. a la bestie. De al segundo intento. Ahora solo coloquen una... Ay no. Ay no una y y por qué una y porque lo vamos a necesitar a esa y, y en algún momento momento es una herramienta que nos ayudará para escapar de este nivel bien ah. ahora que estamos a y hey. uh, los backrooms bueno dentisner Ahora sí vamos a... Aquí pues bueno. Bueno, ya encontrando esta computadora, le damos griega y, y cuando se complete, o sea, que diga que está el 100%, ciento nos vamos a esa tubería. Bueno, sí. Ya, ya está completado. No se le transportan, sí. Pero... Bueno. No que quieres que diga. Ah, está abierta la puerta. Una vez entrado, entramos con los robapieles. Ahí eso sí sonó bien feo. A ver, y si YouTube no me termina monetizando. Bueno, borrado el video porque no tengo la... Y pues nada, gente. Esto es todo el video por hoy Si les gustó Y quieren ver a, alguna otra guía De cualquiera No olviden dejar el like y suscribir Sé que ya es, Se está Cerca de Los, los 40, 450 subs O sea El tiempo ya avanzó bien rápido Pero en fin No tengo otra cosa que decir y sin nada más que decir...